Nos trasladamos de inmediato a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que ofrece su acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Allí se encuentra nuestra compañera Melanie Castillo, quien saludamos y nos brinda detalles de esta importante actividad. Melanie. Así es, te agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidida por su primer vicepresidente Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional de la Organización Política y la Juventud del PSV. Muy buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Compañeras de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSU a nivel nacional, cada primer lunes de los meses correspondientes, es una reunión conjunta y hacemos evaluación de las actividades que cada sector ha venido desarrollando. Casualmente, esta semana ha terminado una, una jornada de la JPSU, ha terminado, no, pues se le ha dado continuidad a una jornada. ...de la territorialización de la JPSUV. Ya se habían hecho las VC y ahora estuvieron en las comunidades y en las calles. Para que cada calle, cada comunidad tenga una estructura mínima. Que estaría un responsable de la juventud de la VH, un responsable de formación, una de movilización... ...y uno de comunicación y redes sociales, y dependiendo pues de la zona donde eh, opere esa, esa estructura... ...seguramente se le sumarán otros um, otros otro voceros allí, otros representantes responsables pues de esa área. Ya tenemos, se han hecho en la y 12.877 asambleas en todo el país. Un promedio importante de participación, más de 200.000 jóvenes de la vanguardia y ahí va... La JPSUV sumando, sumando, sumando en la conformación, porque ese es el, el, las, el semillero fundamental de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hemos logrado pues engranar perfectamente toda la maquinaria del PSUV con la de la JPSV para construir nuestra revolución, para construir nuestro socialismo, para seguir avanzando, acompañando al gobierno bolivariano, al gobierno revolucionario, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy es 8 de mayo de 2023, 37 años de la masacre de Yumare. Para algunos, esa, esa fecha y, y ese nombre no les dice mucho, pero la masacre de Yumare está inscrita, inscrita en los hechos terribles, ...de la represión del régimen de punto, fi, punto fijista en Venezuela. Persecución, asesinato, falsos positivos, desapariciones. Cualquier persona, cualquier ciudadano... ...que manifestara estar en contra, abiertamente estar en contra... ...de la dictadura de cocopellana ...era perseguido de inmediato. Él, sus familiares, lo que hacía, las actividades cualquier actividad que realizara, estaba sometida a esa persecución por parte de las autoridades, autoridades fuesen adecas o fuesen copellanos, 37 años. Ellos asesinaron a un grupo de venezolanos y venezolanas, nueve, en teoría nueve, son los que, que aparecieron. Uno no sabe cuántos desaparecieron en ese momento o en ese instante. Los torturaron, Hay una compañera que estaba allí, inclusive fue mutilada los senos, se los mutilaron, les dieron tiros de gracia, asesinados, fusilados, y después inventaron que había sido un enfrentamiento. Es que los falsos positivos eh, no son nuevos para nosotros, los falsos positivos los ha utilizado la Cuarta República, los utilizó la Cuarta República durante todos los 40 años de gobierno de parte de ellos. ...136 años del nacimiento de Tito Salas... ...244 años del fallecimiento de José María España... ...y día del entrenador deportivo en el día de hoy... ...se hizo la marcha de, de los trabajadores y las trabajadoras extraordinaria ...manifestación aquí en Caracas con el compañero presidente Nicolás Maduro... ...nuestros trabajadores y trabajadoras conscientes de la situación del país conscientes del bloqueo, conscientes de las sanciones, conscientes de las persecuciones contra nuestro país, entienden perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra patria. No hay que explicárselo mucho. Hay otros que son muy inteligentes y parece que no lo entienden o se hacen los locos. Y prefieren hacer sus análisis desde el interés personal que puedan tener. No, que no hay sanciones. No, que se acabaron, ¿cómo se llaman? Las persecuciones. Bueno, el que quiera, revise lo que pasó esta semana, después de la reunión de de Bogotá. Una reunión en Bogotá, la buena voluntad del presidente Petro de reunir un grupo de países allí, 20 países. Se reunieron, discutieron el tema de Venezuela, para hacer una propuesta coherente, las... La, la posición de Venezuela es harto conocida, todos saben cuál es nuestra posición. y Hicimos cinco peticiones fundamentales, conocidas por todos y manejadas por todos. El sentido común indicaba que debían acogerse esas, esas cinco eh, propuestas hechas por Venezuela, que van desde la, la, el levantamiento de sanciones y las persecuciones en el en el mundo contra nuestro país. Eso no se aprobó porque Estados Unidos no quiso firmar. ¿Pero qué hizo Estados Unidos una vez que salió de ahí? Contra nuestro país. Contra los que dicen que no, no, no hay problema. Autorizó que nos robaran sigo. Ya autorizado, pues, pueden rematarlo como quieran. ¿De quién es sigo? Cisco es de los venezolanos y de las venezolanas. CISGO no es del gobierno norteamericano... ...ni los ladrones que... que allá operan el sistema de justicia. Ni los ladrones que pidieron sanciones contra CISGO. No se acabaron las sanciones. robense Cisco. Y uno dice, bueno, se, roba, se van a robar CISGO. ¿vale? Y de repente autorizan a la oposición venezolana para que se siga robando el dinero de los venezolanos, más de 380 millones de dólares, 386 millones de dólares, puede disponer la oposición venezolana para robárselo. Como se han robado el resto del dinero administrado por ellos. Estados Unidos actuando contra Venezuela. Y uno dice, bueno, se robaron, sigo... Se están robando 386 mil millones de dólares. Bueno, seguro van a descansar este fin de semana. No autorizaron a robarse el avión de Entrasuro, que está en Argentina. Son así de ladrones. Son descarados. No les importa para nada. Mire, los gringos nunca cumplen. Nunca. El que cree en la palabra del gobierno de los Estados Unidos o de sus voceros. Perdió el viaje. Usted no puede creer en la palabra de algún vocero del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Siempre, siempre, siempre incumplen lo que dicen. O dicho al revés, los gringos nunca cumplen. Nunca. Pueden comprometerse con quien sea. Y siempre actuarán en base a sus propios intereses. ...en base a sus propios intereses... ...de los que estaban en estos días pregonando... ...no, aquí no hay sanciones, ya listo, se acabaron... ...se acabaron... ...ahí está, una prueba... ...una demostración por los hechos... ...tres actos... ...promovidos por el imperialismo norteamericano... ...contra nuestra patria... ...contra nuestro pueblo... ...contra nuestra soberanía... ...en una semana, sí... y ¿Sí? mostrando los dientes mostrando los dientes. A nosotros no nos asustan los dientes los gringos. No nos asustan. Este pueblo ha sabido defenderse y seguirá en defensa de su, de su honor, de su dignidad, de su soberanía y de su, y de su independencia. Por eso nosotros, mira, decimos todos los días, no han podido ni podrán con este pueblo. territorialización del partido está actualmente el presidente Guinea ha aquí en Venezuela vino ocurrió un hecho lamentable o varios hechos lamentables en Estados Unidos donde desafortunadamente aparecen nombres de venezolanos y venezolanas que han perdido la vida en esos actos tristes actos en los Estados Unidos hasta ellos y su familia nuestra Condolencia, nuestro cariño, nuestro respeto. Nuestro respeto. Son parte del dolor que llamamos todos los venezolanos y las venezolanas. El presidente recibió a embajadores, los embajadores de China, Guinea Ecuatorial, Vietnam y Nicaragua. Bienvenidos a la patria de Bolívar y de Chávez. Entregó al presidente tal como lo prometió en la marcha de los trabajadores y las trabajadoras. Entregó la primera macolla petrolera para los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela cumpliendo con su palabra Hubo una conversación telefónica con el presidente con el presidente Putin expresándole apoyo por el acto terrorista con un dron sobre el, las estructuras pues de gobierno allá en en Rusia fíjense lo siguiente muy parecido todo el mundo vio la explosión todos vieron la explosión es un hecho ¿Cómo es que dicen los, los periodistas? Público, notorio, comunicacional, y creíble además. Increíble. No es producto de la inteligencia artificial, es producto de un hecho real. Casi que celebran la Unión Europea, casi que celebran los aliados a los gringos de Ucrania. Rusia ha dicho que ellos se reservan el derecho a responder adecuadamente un ataque de esa naturaleza. Aquí pasó en Venezuela, un 4 de agosto, un dron explotó frente al presidente, lo vio el mundo entero. El mundo entero lo vio. Intento de magnicidio contra el presidente, no les importa. Para nada. Es a lo que juegan, ¿ves? Por eso hay un nuevo orden mundial que va surgiendo y nuevas nuevas eh, organizaciones que se fortalecen. ¿No escucha la fuerza que tienen los BRICS en este momento, cómo va sumando fuerza y cómo hay gente a la expectativa de ser incorporado, o países pues. Entonces uno dice, bueno las cosas en lo económico también van a dar. Yo leí, no sé si ustedes lo vieron. En Texas aprobaron una moneda local. ¿Sabían eso? Si estuviera Chávez aquí dirían que es culpa de Chávez. Una moneda local porque el dólar no les garantiza nada. En Texas. En Texas. Las cosas no, ¿cómo se llama? No, no se ven bien para la economía de los Estados Unidos. 12 aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela... ...se hicieron con todo éxito en nuestro país... ...los quintos Juegos del ALBA... ...3.500 atletas, 10 países más Rusia... ...sin novedad, como es la revolución bolivariana... ...un éxito total... ...cumbre americana del deporte en Colombia... ...y... ...creo que una de las cosas más... ...más importantes... Es importante, digo, desde el punto de vista político, ¿no? Que tiene que ver con con la, los eventos del año, probablemente, próximas elecciones presidenciales, cuando el CNE lo diga. Si el CNE dice que las elecciones son en agosto, son en agosto. A mí me gusta la fecha de agosto. A mí, no sé. Pero como uno no decide ahí, pero agosto es una buena fecha. Una buena fecha. Agosto ganamos nosotros el... El referéndum, ¿se acuerda el referéndum contra, contra el comandante Chávez? Otro, otro, un mes bueno para las elecciones. Algo, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso. Pero bueno, es la tranquilidad de este país. Que a pesar de todo eso, aquí está nuestro pueblo. Tranquilo, en paz, construyendo su propia paz. Mire, hicimos eventos políticos nosotros en Falcón. Hicimos nosotros eventos políticos en en Sucre. Hicimos nosotros eventos políticos, ¿dónde fue el otro estado? Que estuviera en, en, en Miranda. Hicimos eventos políticos en en Anzuate Hicimos en Coged, los vimos desplegados. Bueno, en toda Venezuela. En paz y tranquilidad. Mientras los señores de la oposición andan cada quien en sus campañas. Cada quien anda en sus campañas. ...apostando a, a que unos van a primaria y otros no... ...y apostando a los más seguros aquí, que a quién sabe... ...que quién sabe... ...un verdadero desastre lo que ocurre en la posición ...a pesar de eso... ...Venezuela goza de paz... ...disfruta de una paz... ...de una estabilidad política... ...que otros países no tienen... ...lamentamos, nosotros lamentamos mucho... ...lo que ocurrió por ejemplo en Chile... Extrema derecha, pues, recuperó espacios que uno podía ni siquiera imaginar. Bueno, está gobernando la derecha en Chile, ¿no? Pero pero recuperó espacios, ¿no? Recuperó importantes espacios. Por cierto, regresó un avión de Chile con venezolanos y venezolanas, donde es bueno aclarar que el avión lo puso Venezuela, lo pagó Venezuela. Todos los venezolanos estaban allá que no lo querían ni siquiera darle permiso para que vinieran. ¿Por qué no se hizo con Conviasa? Porque el gobierno de Chile no le quiere poner, permitir que Conviasa ponga combustible en su territorio. Tuvo que ir otra empresa. ¿Otra empresa, verdad? Empresa. Así son los amigos que, que dicen ser amigos, pues, de, de la diplomacia. Tienen terror a los gringos. Tienen terror. Les repito, los gringos nunca cumplen. Nunca, nunca cumplen. Miren, me dice que en la consulta popular en Pública en Miranda participaron más de 400 mil personas. Un éxito. Pues. Un éxito. Si hay alguna pregunta, yo les agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver con la llegada de los connacionales 115 provenientes de la frontera de Chile y Perú. Pero por otro lado, lamentablemente, un grupo de migrantes, entre ellos muchos venezolanos, fueron arrollados en Texas. ¿Cuál es la evaluación que hace el partido acerca de las políticas de xenofobia contra los venezolanos y qué posición fija? ¿Y de qué manera, es la segunda pregunta, buscará recuperar eh, Venezuela sus activos en el extranjero? Eh, como sigo la repatriación del oro en Inglaterra? Y usted mencionaba ahora el avión de Entrasur. Gracias. Melanie Castillo. Bueno, yo creo que como ahora coronaron al rey, a lo mejor nos va a devolver la plata, el oro. eh. Tengo esperanza en ese nuevo rey. Está comenzando a trabajar a los 74 años. Le tengo esperanza en ese rey, toda mi esperanza, ahí en esas entradas en ese nuevo rey, que nos va a devolver la plata. Mira, con respecto a los, a los connacionales, ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, un grupo de venezolanos que están allá, que no los dejan ni siquiera moverse. El gobierno venezolano ha transportado en sus aviones más de 35 mil personas en el plan Vuelta a la Pata. Plan que el dictador Nicolás Maduro este, puso a la orden de los venezolanos y venezolanas. El maluco Nicolás Maduro. ¿Ah? Gratuito, claro, claro. No pagan nada. En algunos casos, Melanie, no hemos podido ir porque los gobiernos de esos países no dejan que los aviones nuestros puedan abastecer combustible allí porque si no los gringos los regañan, los gringos los ¿cómo se llama? Los, los asustan, no los dejan dormir de noche. Entonces no hemos podido ser más eficientes en eso. Ahora ocurre esta semana esta masacre de, de personas allá en, en Estados Unidos. Nosotros desde aquella, aquello que el comandante Chávez denunció de Almeida demasiado, Mante Chávez con su genialidad y su sabiduría. Lo vio antes que ocurriera. Y les dijo, les envió un mensaje a los muchachos, ¿qué vas a hacer tú fuera de Venezuela? Esta es tu patria. Quédate aquí. Este es tu país. Construye tu propio país. Pero la campaña internacional fue terrible. Por aquellos que promovieron sanciones, también hicieron una campaña para que muchos venezolanos se fueran. No es el número que ellos dicen por supuesto que no es el número que ellos dicen, ellos cobran por decir ese número, los voceros de ellos, pagan una cantidad de dinero por cada, por cada vez que aumentan ese número. A ese paso nosotros estamos aquí, este somos un, un holograma, ninguno de nosotros está aquí, estamos aquí transportados, pues, desde el punto de vista de inteligencia artificial, porque también no fuimos, según ellos. Yo no sé cómo van a hacer, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? No sé cómo van a hacer en las elecciones, porque ellos dicen, ¿cuántos se han ido según ellos? Ya ocho, dicen ellos. Ellos dicen ocho millones. ¿Cuánto les restamos al REC? Al REC, que hay gente que está afuera, ejemplo, que no está inscrito afuera en el, en el extranjero. Y que no van a venir solo a votar, Ten la seguridad que no van a venir solo a votar. ...una campaña contra nuestro pueblo... ...contra nuestra juventud... ...y nosotros lo hemos dicho siempre... ...esta acompañamos al... ...presidente Chávez... ...acompañamos al presidente Maduro... ...en la invitación a todos los venezolanos y venezolanas... ...que están fuera de nuestro país... ...que este es su país... ...aquí los queremos... ...aquí está su familia... ...aquí nos acompañamos... ...aquí en Venezuela... ...una mano lava la otra y entre las dos... ...lavan la cara... Una llamada, aquí estoy, hicieron caso a las aventuras y los, y los que los hicieron, los incitaron o promovieron que ellos se embarcaran en esa aventura, ahora le dieron la espalda y se robaron la plata. Se roban la plata cada vez que, que les dan oportunidad, se roban la plata. Ahorita el gobierno de Estados Unidos acaba de autorizar, yo dije 386, son 346 millones de dólares para que se roben más dinero. Ahora nosotros le decimos a los venezolanos y venezolanas, donde quiera que estén, regresen para su país. Aquí nadie les va a hacer daño. Aquí no van a encontrar un gobierno. Mira, la gente viene y sabe que viene al mismo gobierno con el que supuestamente le hicieron creer que los estaba persiguiendo. Y se vienen para acá y nadie se mete con ellos. Nadie, y hay muchos de ellos que están eh, eh, con, ¿cómo se llama? con programas de emprendimiento y han comenzado, bueno, vénganse a trabajar para Venezuela, pues, que aquí los esperamos con los brazos abiertos, porque este es su país, el país de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a recuperar? Reclamando. fíjate Yo hablaba de circo, hablaba de, de este dinero, hablaba del avión, pero ellos quieren robarnos eh, el esequivo. La, Guaya, la Guayana no las quieren robar, no las quieren robar. ¿Quién promueve eso? El imperialismo en toda su forma. El imperialismo en toda su forma. Se comprometió la oposición venezolana en hacer que sus amos devolvieran 3.200 millones de dólares y después salieron diciendo que no, esa plata la tenía Nicolás que era el gobierno el que tenía que hacer los trámites para, para devolver esa plata. Ahora nosotros estamos obligados a seguir reclamando en todas las instancias y en, y en la movilización popular. El pueblo, mira, hay venezolanos que sin ser chavistas, en este momento tienen una gran indignación al ver lo que hizo Estados Unidos que permite el robo de Ziggo. Hay venezolanos que sin ser chavistas están indignados totalmente, porque Estados Unidos sigue dándole plata a la oposición que se robó toda la plata anterior. Seguiremos reclamando y en la calle, movilizados siempre, siempre movilizados. Y bueno, esperando que el rey Charles nos no devuelva nuestro oro. No, no, está, yo vi un carro que era de oro puro, ¿cómo se llama eso? Un, una carroza de oro puro. ¿Cuánto del oro venezolano ahora hay y del oro del mundo que se han robado? ¿Cuántas minas de oro tiene el Reino Unido? Busquen, pues. Busquen a ver cuántas minas de oro tiene. Entonces, y mientras tanto aquí en Venezuela, la embajada del Reino Unido celebra la coronación del, del rey Charles y hay empresas venezolanas que patrocinan ese tipo de eventos no les da vergüenza en verdad no les da vergüenza hay una que salió arrepentida por ahí, sáquenme de ahí, yo no autoricé eso pues en una alcaldía una alcaldía alcaldía del reino de Baruta que repito, debería estar preocupada por lo que pasa en las Mercedes no por lo que las actividades del Reino Unido, sino lo que pasó en las Mercedes, que le está reventando en la cara y les va a seguir reventando en la cara. Gracias, Meloni. Por YBKE Mundial, Lisandro Rojas. Buenas tardes. Bueno, ya adelantado bastante de la pregunta que tenía formulado, pero en todo caso nos eh, gustaría extendernos hacia otras aristas de este tema. ...que por supuesto afecta a todos los venezolanos... El, ...el compromiso en la mesa de negociaciones en México... ...era eh, que el gobierno de Estados Unidos... Eh, ...regresara a Venezuela... ...3 mil millones de dólares para... ...los primeros 3000, mil... ...pero era un compromiso entre el gobierno y la oposición... ...es importante señalar... ...que uno de los principales partidos de la oposición... ...en esa mesa de diálogo es el partido Primero Justicia... ...y es precisamente a quien se le otorga la autorización a utilizar estos 346 millones de dólares la semana pasada por parte del Gobierno de Estados Unidos. Son fondos que están congelados en bancos estadounidenses. Mi pregunta sería, ¿cuál es la responsabilidad de este partido, primero justicia, eh, en, esta, en esta operación dirigida por el Gobierno de Estados Unidos? ¿Y para qué cree usted que van a ser utilizados? esos 346 millones de dólares en principio. ¿Hacia dónde va a estar destinado? Sobre todo tomando en cuenta que también están en, ya en, en unas inminentes elecciones primarias de la oposición. ¿no? Y otra pregunta tiene que ver con el tema CITGO. Este fin de semana un juez estadounidense eh, suspendió temporalmente el embargo contra la empresa CITGO para, entre otras cosas, se supone, darle oportunidad a la junta directiva ad hoc ...de Citgo a, a introducir pues sus alegatos. El asunto es que esta Junta Directiva fue nombrada por el anterior gobierno interino. ¿Qué cree usted que hay detrás de esta operación? Gracias, Lisandro Mira, yo lo dije en estos días, la razón real por la cual huye como una rata... ...Juanito Limaña de Venezuela, alias Juan Guaidó, es porque tenía que concluir... ...el tema de SIGGO allá en, en en Estados Unidos. Algo debía afirmar que no estaba listo. La venta, la entrega, el robo. Se va él. Ya anunciaron la salida del otro pillo de Toy Story... ...que contribuyeron a robarse... ...y se robaron... ...los activos de Venezuela. Este día había alguien que escribió... Y decía, qué extraño, ¿vale? Alguien que llegó con un bolsito en la mano, el otro día tenía una, un traje de marca, puesto con una corbata y zapatos de 800 dólares. Lo llevaba todo en el bolsito. Muy extraño. ¿Dónde vive? ¿De qué se va a mantener allá? ¿Quién lo va a mantener? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? ¿Con qué plata legal, digo, no? Legítimamente adquirida ganada él necesitaba firmar algo para concluir la entrega de siglo el robo de siglo ahora su presencia ya para los gringos era importante ya veremos qué pasa en verdad Estados Unidos está acostumbrada a hacer eso está acostumbrada a que los países bajen la cabeza y le pidan perdón y si, sí, robense eso que se eso es de ustedes mire, lo hemos dicho aquí en este en el partido Washington y Nueva York están asfaltadas con asfalto venezolano, robado de Venezuela. No pagaron ni un centavo por ese asfalto. Se llama el, el, el, la, la mina que está en de asfalto que está en... o el pozo que está allá en Monaga, la Guanote, ¿qué se llama? ¿Ah? Guanoco, es qué? Ah, de ahí. Lo sacaban por el Caño San Juan. Allá en Caripito. Se robaron. Eso es lo que están acostumbrados ellos. Y ese es el compromiso de la oposición venezolana. Y que entonces cuando tú ves que le asignan a la Primera Justicia un nuevo tiempo y Acción Democrática 346 millones para que se lo sigan robando, están repartiéndolo a todo el mundo, a todos los que con ellos estuvieron. Pero ¿qué son 346 millones de dólares para Estados Unidos que puede imprimir, cómo se llama dinero inorgánico, nada absolutamente nada ¿qué van a hacer con ese dinero? robárselo eso no va a ser invertido ni un centavo en, en, en los venezolanos y las venezolanas, ahora nosotros aprobamos recientemente en la asamblea nacional una ley la ley de extinción de dominio y ya fue aprobada en primera discusión una segunda ley que es para la recuperación de los bienes venezolanos al que le caiga le chupa y el que no la debe no la teme después no vengan con excusa después no vayan con excusa así como ustedes señores de la oposición tienen el apoyo de Estados Unidos para enterarse de algunas cosas nosotros tenemos el apoyo de muchos amigos que nos dicen quiénes han cobrado por ahí, todo aquel que haya cobrado de ahí eso tiene que ser recuperado. ¿Y con qué lo vamos a recuperar? ¿Contra qué? ¿Con los activos? Eso es muy sencillo, esto no es una persecución. Esto es poner las reglas claras sobre la mesa. Algunos llegan y dicen... este Algunos dicen, ¿no? No, no, es que ya yo era, pero yo me salí, ya yo no estoy ahí. No, compadre. Nosotros los vimos a todos allá en... ¿cómo se llama esto? En el distrito de Altamira. Afortunadamente los vimos en ese momento porque después ellos borraron todo de Internet. O tratan de borrarlo, los cobardes, como, como capriles, ¿ves? ¿eh? Para que no los vean. Pero toda Venezuela sabe que estuvieron ahí. Y ahora andan... Vamos a unas elecciones. Yo siempre he querido el voto. El voto para mí es lo principal. Pido tu voto, ayúdame ahora. La demagogia haciendo política. Ahora... Este pueblo sabe, los trabajadores saben, los jóvenes saben, las mujeres saben quién se ha quedado aquí batallando junto al pueblo. ¿Quiénes se han quedado aquí batallando junto al pueblo? quienes han estado ahí recibiendo los golpes y mil golpes al imperialismo para que no le lleguen los golpes en mil golpes al pueblo? Mire, si por el gringos gringo hubiese sido, aquí no hubiese habido ni una vacuna contra la COVID. Ni una sola. No nos hubieran entregado. Ah, pero el presidente Nicolás Maduro comenzó por el mundo, pam, pam, pam. Toda la población venezolana fue vacunada hasta cinco veces, yo, Hasta cinco veces. Dicen las malas lenguas que un informe que no ha salido, Venezuela está entre los cinco primeros países que mejor trataron el tema del COVID en su territorio. Probablemente no salga, pero es la realidad. ¿Ah? Es la realidad. Entonces, ahí estamos, la legislación venezolana la vamos a aplicar, compañero, para recuperar lo que podamos recuperar con activos. Sabemos dónde están. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes. Tres preguntas a formular. La primera. Hoy inició el registro preliminar de los candidatos para las primarias, proceso por el cual va a participar el Consejo Nacional Electoral. Me gustaría saber su opinión en cuanto a este proceso y este, si se podría decir entonces que es contradictorio acerca de las dudas que manifestaban algunos líderes opositores en cuanto a la transparencia de este órgano rector. La siguiente pregunta. Eh, también tiene que ver con el tema de la bonificación del salario y es que distintos sindicatos del país han manifestado eh, descontento en cuanto a estas eh, bonificaciones y han manifestado irse a un paro si el gobierno nacional este, no ajusta el salario mínimo y que sea razonable a las necesidades del país. Mi pregunta sería si existe alguna posibilidad que en un corto plazo el Ejecutivo Nacional realice un aumento salarial o si por el contrario estaría dispuesto a reunirse con este sector este, para evaluar, eh, digamos, estrategias que tengan en cuanto al salario mínimo. Y la segunda pregunta es de que, a, la tercera pregunta es que si, así como se envió un avión a, a Chile, si se ha mantenido alguna relación con Perú para hacer la misma... ...derechos humanos de los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, Ylen. Mira, la oposición sabe que el sistema electoral venezolano es el sistema electoral más seguro del mundo. No hay dudas. Lo han dicho propios y extraños. ¿No hay forma aquí de que venga alguien a estas alturas de hacer trampa? No, no, no, no, con el sistema electoral. Hay quienes desde, desde la oposición añoran tanto la Cuarta República que quieren hacer voto voto manual en una cajita. Hubo un momento aquí que entregaban a la gente un... votaba, era por colores, tarjetón si sí, de un color inventaron cuántas cosas para hacer trampa y entonces cada quien sabía por quién votaba ahí sí es verdad que, que, que sabían por quién votaban busquen las historias de hace 40 años si aquí le daban trabajo a alguien más bien lo votaban votados no sé cuánto treinta mil maestros comunistas Se metían a la universidad y sacaban a los estudiantes. Yo leí en estos días 180 estudiantes de, 187 creo, de la Universidad de los Andes, votados. Solo porque protestaban. Pero mentira, estaban a ir a votando y persiguiendo. El sistema electoral venezolano es el más seguro. Eso lo hemos dicho nosotros. No hay forma que ellos hagan esa, esa primaria. Si la hacen sin el CNE. No hay manera. Lo demás es pataleo lo demás es patalero pero no hay manera que lo hagan sin el CNE a menos que se reúnan ahí un cuartico y voten cuatro y este es el resultado y ellos lo multiplican por un millón, dos millones, tres millones pero no hay forma no hay forma imagínate tú ellos dicen que hay ocho millones fuera de Venezuela ¿no? y van a votar solo en Venezuela porque afuera es imposible ¿cuánto va a ser la participación? ¿Qué van a decir? ¿Que participaron 10 millones de venezolanos? Ajá Sí ¿Qué van a hacer? ¿Y tienen que acudir al CNE? Ahora quedará el CNE si ellos pueden o no pueden pues tampoco la cosa es así, ¿ves? ¿eh? Que pasan todo un año, dos años insultando al CNE y después le dicen, ven acá CNE, hazme las elecciones que yo no quería que tú me hicieras porque tú eres tramposo, tú eres... Toda la cantidad de cosas que ellos han dicho al CNE. ¿Qué es contradictorio? No, con la oposición no es contradictorio, así son ellos. Exactamente así son ellos. Dicen una cosa, hacen otra, declaran otra y piensan otra. Y al final decide el jefe que tiene allá en los Estados Unidos. Con respecto al salario, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de toda la situación, el presidente de las sanciones, de, la, de las persecuciones, el presidente Nicolás Maduro tiene un lenguaje particular con los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. En una situación como esa. Aquí nosotros pasamos, creo que fueron 10 años sin aumento de salario. 10 años estuvimos aquí en Venezuela sin aumento de salario. En los gobiernos de Caldera, el gobierno de Caldera y de Caldera Carlos Andrés. Porque el Fondo Monetario no dejaba, no dejaba que aumentara. Y los presidentes se escondían. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Se fue para la marcha de los trabajadores y dio la cara. Y habló con los trabajadores. Y les dijo, y habló, y los trabajadores saben que su líder se llama Nicolás Maduro. Viene de ahí, de la clase trabajadora, ¿ves? Y habló, fíjate, yo estaba haciendo mención, él habló que le iba a entregar a los trabajadores una macolla petrolera y ya la entregó. Ellos saben cómo comunicarse, la, la, los, los trabajadores y las trabajadoras en eso las saben comunicarse con el presidente Nicolás Maduro. Y si él lo hubiese tenido, mira, te voy a decir, si hubiese sido por disponibilidad de recursos, a lo mejor no se podía dar ni un aumento de nada pero el presidente Nicolás Maduro apartó de donde no había para concretar sus anuncios con el dolor de no poder darle más a los trabajadores los trabajadores saben que no les estaba mintiendo que les estaba diciendo la verdad que no les estaba cayendo a coba porque la verdad aquí vale más que muchas cosas que no les estaba cayendo mentira y claro, ojalá Ahora, el tema del salario es competencia del Ejecutivo, aquí lo hemos dicho, pero ojalá la cosa comience a arreglarse, la producción petrolera suba un poco, nos permitan vender por aquí por allá gas, qué sé yo, ahorita acaba de firmar este, el presidente de, de PDVSA, Telechea, unos convenios con, con Eni y con Rexol, para el gas, bueno esos son ingresos de alguna manera, ¿eh? Y si se puede, te garantizo que el primer, el primer esfuerzo que va a hacer el presidente de Nicolás Maduro, es por porque siempre lo ha dicho, la recuperación del ingreso real de nuestros trabajadores y, tra y trabajadoras. eso es prioridad para este gobierno. Con respecto a, al tema de Perú, mira, de Perú han salido, han venido desde el 2018, 101, 101 aviones, 101 viajes, 9.994 Personas han retornado por la vía del plan Vuelta a la Patria. Por la vía del plan Vuelta a la Patria. Ahora, cuando nosotros escuchamos a una dictadora que está, ejerce, producto de un golpe de Estado, el gobierno en Perú, atacar a los venezolanos, cuando uno escucha a la alcaldesa de Bogotá, ¿es ¿eh, verdad? ¿Cómo se llama ella? Esa misma. Esa misma, Claudia López. Meterse con los venezolanos y las venezolanas. Cuando uno escucha al presidente de derecha, Boric, hacerse el loco con el tema de los venezolanos y las venezolanas, están atacando, no solo los que están allá, están atacando a todos. Nos están atacando a todos. Pero esa es parte de la campaña. Recuerda que el señor que dijo que, que era una una epidemia, el asesino Julio Borges. Todo lo que pasara en el mundo era culpa de los venezolanos y las venezolanas. Por una gran campaña que hicieron contra nosotros. Ahora, ¿tú no escuchas a la ONU manifestarse sobre eso? ¿No escuchas a Karim Khan manifestar sobre eso? ¿Ni abrir investigaciones por xenofobia? por eso la invitación a los venezolanos y las venezolanas que se vengan a nuestro país este es su país esta es nuestra patria y es la patria de ellos también regresen a su patria y aquí lo esperan sus seres queridos la ley que vamos a aprobar se llama ley de protección de activos derechos e intereses de la república y sus entidades en el extranjero es la que estamos por aprobar ya está en cómo se llama en, en consulta la aprobaremos y ahí está pues ¿Cómo vamos nosotros a ir actuando? Quiero terminar en, con un tema que, que surgió esta semana, con un ataque, el ataque contra la población de compañeros, hermanos, hermanas, compatriotas que tienen alguna condición de autismo de parte de una autoridad electa en una alcaldía. Ataque de burla, de exponerlos al escarnio público, de someterlos a la humillación, de alguna manera con hermanos y hermanas que en algunos casos, en algunos casos no en la mayoría de los casos ellos no, no entienden y diferencian entre lo malo y lo bueno. Que no podían defenderse. El Estado y las instituciones salieron a defender a la población, a toda la población en condición de autismo. Todos y todas, como corresponde, las leyes actuales. Ahora nosotros queremos de aquí del Partido Socialista Unido de Venezuela expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a toda la población en condición de autismo del territorio nacional y del mundo entero. Nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro amor, nuestra admiración, acompañamiento en todas las batallas que tengan que dar. Donde tengan que darla y contra quien tengan que darla. Y cuando tengan que darla. No los vamos a dejar solos, ellos saben y ellas saben que cuentan con nosotros. Sus familiares saben que cuentan con nosotros. Hemos visto actividades de solidaridad en, en, en los estados de Venezuela, en actos, conciertos, murales, con ellos, con ellas. Pero bueno, es el reconocimiento. Solo revise... Eh, y leen, revisen, ¿qué ocurría en Venezuela hace 40 años con la población que hubiese tenido alguna condición de autismo en ese instante? O compañeros o compañeras con síndrome de Down. Pregunten, ¿cuál era la política de los Estados hace 40, del Estado venezolano hace 40 años para la protección de ese sector vulnerable de la población? ¿Sabe qué hacían? Los ignoraban. ...no los reconocían... ...hoy día no... ...hoy día tienen presencia y cada día tendrán más presencia... ...pues es una revolución de verdad... ...no es una revolución de mentira... ...donde el hombre, el ser humano... ...es fundamental... ...son los primeros... ...lo demás vendrá luego... En nuestra solidaridad... ...a todos ellos y a su familia... ...y seguiremos en batalla... ...pues se aprobó una ley... ...recientemente apenas en marzo... ...28 de marzo, sí... Y, y seguiremos pues, aprobando leyes que, que tengan que ver con la protección para evitar discriminación, para evitar persecuciones contra cualquier ser humano. Y sobre todo contra aquellos que tienen alguna dificultad para defenderse. Y que la ley se encargue de aquellos que violen, o las leyes se encarguen de aquellos que violen códigos éticos de comportamiento. Y que siga... siga Siga su curso, pues, la justicia. Bueno, compañeras, compañeras, creo que estamos llegando a su fin. Esta semana nos vamos a desplegar viernes y sábado en los estados, el partido, para hacer jornadas con las estructuras de comunidades, de VC, de equipos estadales y municipales, parroquiales, para seguir avanzando. Reciban todas y todos un gran abrazo. Y pase lo que pase, nosotros ¡Beseo! que viva la patria. Bolívar. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva, que viva Maduro! Que viva. ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! Bien, en la jornada de hoy se explicó que el presidente Nicolás Maduro es garante en proteger a los trabajadores y en ese sentido se explicó que el Estado venezolano ha dado todo por el aumento. Se razonaba en ese sentido que en 10 años no se aumentó el salario de los trabajadores por los gobiernos del Pacto de Punto Fijo que obedecían a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Además, se calificó como positivo las 12.000 asambleas que se dieron en el país con la participación de más de 2.000 jóvenes para la conformación territorial en vc comunidades y calles de la juventud del PSV. También se destacó la jornada de popular que se dio en el estado Miranda, donde también se contó con la participación de 400.000 personas para elegir a dónde irán destinados los fondos de la entidad. Es la información y con ella retornamos. Adelante. Bien, apreciaban ustedes entonces la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada, por supuesto, por el primer vicepresidente de esta organización política, Diosdado Cabello Rondón, quien daba a conocer a través de una rueda de prensa con medios nacionales sobre los puntos debatidos durante esta reunión que se realiza semanalmente del acontecer nacional e internacional y, por supuesto, la posición que fija la tolda roja. Por supuesto, Melanie Castillo estuvo en la cobertura especial de esta pauta y será la. encargada de ampliar todos los detalles. Usted podrá verlos a través de las diferentes emisiones de la noticia. Por ahora, disfruten de la excelente programación que les brinda Venezolana de Televisión. No se olviden a las 5 de la tarde sintonizar la tercera edición del programa con Maduro Más. Venezuela, feliz tarde.